Dragon Ball Super está planeando una nueva producción cinematográfica y que llegará más pronto de lo que todos imaginamos. Y no, no es un rumor ni una especulación, pero aún así creo que debemos tomar con consideración esta noticia y no cometer los errores que se han cometido con el retorno de Dragon Ball Super a la televisión. No ver hasta creer o hasta que fuentes directas a Toy Animation lo confirmen. Más que nada para evitar ilusionarse innecesariamente. De todas maneras, no hay ninguna negativa sobre esto, y se habla muy explícitamente que la franquicia planea una nueva película. Y esto es lo que nos dice Akiyo Yoku, jefe del Dragon Ball Room. Actualmente estamos haciendo los preparativos para la próxima película de Dragon Ball. Broly era extremadamente poderoso, por lo que creemos que las cosas probablemente irán en una dirección completamente diferente la próxima vez. Hemos elevado el nivel considerablemente con Broly, por lo que queremos evitar hacer la parrilla. Creo que Dragon Ball continuará desde aquí, así que queremos que todos estén atentos a lo que sucederá a continuación. Estas palabras aumentan mucho las expectativas, pero pueden ser tomadas de dos maneras depende mucho de cómo sea la interpretación de cada uno de ustedes. Primero, se puede entender como que Dragon Ball continúe con películas y no una serie. Un universo cinematográfico completamente nuevo que cree una historia, y manó en una serie con episodios semanales como lo teníamos acostumbrados en el pasado. O que se optara por crear una nueva película sin que esto afecte el seguimiento de la serie o el retorno de la misma. Y esta última es la que muchos usuarios como Kingdom han manifestado. Hayashida nos dice, hay muchas cosas que logramos observar al haber aumentado el nivel hasta ahora, esta vez estamos tan lejos del contenido como el personal y el elenco que yo mismo me pregunté si sería posible hacerlo mejor, pero con esta experiencia a la mano continuaremos apuntando cada vez más alto, hay un montón de cosas que no podríamos hacer esta vez así que creo que lo que suceda a continuación será aún más increíble, por favor sea paciente y esté atento. Y así se cierra estas palabras, así se cierra esta entrevista, con mucho hype, muchas expectativas por saber qué es lo que están planeando y qué es lo que se vendrá para Dragon Ball. Todos estamos obviamente impacientes por el retorno de la serie, pero es innegable que Dragon Ball nos traiga ahora películas y lo tome como una continuación, si se podría decir de esa manera, es sin lugar a dudas algo maravilloso. ¿Tú qué opinas respecto a la nueva película de Dragon Ball Super? ¿Qué opinas que se esté planeando una nueva producción cinematográfica? ¿Y qué piensas con respecto a que Dragon Ball continúe con películas, más no con la serie?